I don't make money. Like, I will be rich already if I will fucking do with video lives and and all that kind of shit. But I, I don't, okay? Lo que les digo que a la gente, que en inglés, que yo, si yo ya fuera por mí, ya estuviera de rica. Porque en Facebook te pagan por hacer dinero. Pero yo, la verdad no lo he hecho me han me han so, um, como le dice me han dicho que haga este que lo de eso lo del las pinches estrellas que tiene el pinche Facebook verdad yo no lo hago mi amor a mí no a mí no me gusta eso de andar pidiéndole dinero a la gente si la gente en verdad me quiere dar un dólar cinco dólares diez dólares que me lo den en mi show que me lo den en mi show y que vengan mira mira Australia este J, maricona mira ten aviéntamelo en la cara me entienden a los que les digo o sea, a mí me gusta que me lo den en mis manos, que no pedirles en cámara. Eso a mí no me gusta. O sea, me gusta ganarme mi, mi dinero con mi sudor y con mi trabajo. ¿Me entienden? O sea, trabajar duro por ello. No solo voy a ir nomás que hay porque me van a pagar bien y, y me voy a ir. No, tampoco. Nomás es que yo soy sincera con la gente y la gente a veces la, la sensibilidad le duele a mucha gente. Mujer, ay, sí, ay, esta que quiere hacer FaceTime o no, no sé qué diablo quiere hacer. Dice, te felicito. No. Y eso lo hago por ustedes, porque cuando yo comencé a hacer show en la pandemia, as, comencé a hacer shows en la pandemia, hazen cuenta que me, me decían, oh, pon tu venmo, cash, y PayPal Yo lo ponía, pero haz cuenta, chamacas, que, que era como, digamos... Esa situación que hubo una persona, no sabemos quién era, había una persona que comenzó a hackear, o sea, hizo una cuenta falsa mía en, en, el, en el del PayPal y Venmo y del Cash App y comenzó a pedir dinero, entonces...